Con el grito al cielo, dicen estar los residentes en el sector Santa Ana en esta ciudad debido a que, según sus declaraciones, no reciben el servicio de agua potable y cuando les envían el preciado líquido suele ser en horas de la madrugada y por muy poco tiempo. los meses sin agua, nosotros vamos a morir aquí sin agua. Aquí no dan agua, para acá no dan agua, mira. Nosotros buscamos agua, un hoyo que hay allí, hoy, ya tú sabes, arrastrando la china con arena y de todo, porque nos, nos estamos muriendo de la sed aquí. Todos los días, para acá no hay agua. Mi, para mi casa tiene más de un año que no llega un un de agua, allá. Oh. Y, y aquí hay agua todos los días. ¿Y qué empiezan a hacer ustedes? Padre? No, ya nos hallamos que hacer. Pues ya no hay autoridades que uno pueda quejarse, ya no hay nada, no hay nada de eso, todo el mundo está por su cuenta. Aquí todo el que quiere tiene una llave. Hasta cuatro, tres si veces en no el mes, la manda, venga. ¿vale? Una, Alguna, se ve una una o dos veces. Y de una vez que la agua, como la veo ya está trancada. Aquí de Santa Ana estamos cansados de decirles que aquí no hay agua, aquí no llega agua. Cuando ellos quieran, se leen un chingue agua y la ve la sierra en el agua. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.